Estamos en línea con la doctora Inés Gramajo, ella es uh -huh. subdirectora del Hospital de Niños. Doctora, bienvenida. Carlos y Eva, la saludamos. ¿Cómo le va? Bien, eh, buenos días, Carlos y Eva. Que tengan un buen día. Gracias, doctora, por recibirnos, por su tiempo, que sabemos que siempre el tiempo de los doctores es invaluable. Uh -huh. <ríe> eh, queremos preguntarle uh -huh. por el estado de salud de este menor eh, que sí. se accidentó junto a unos eh, pares, uh -huh. ¿no? de chicos de la misma edad, uh -huh. en Famayá. Sí, bueno, es un paciente de 14 años que tiene un traumatismo de cráneo severo mm. con múltiples coreaciones en las piernas, en los brazos, que es un accidente por una en, en una moto, que han chocado con otra moto y el otro la otra persona de la, del accidente murió. Mm. Este tienen está acá y está grave, con pronósticos reservados, con asistencia mecánica respiratoria y muy, muy tendiente con inotópico y muy tendiente a la hipotensión, o sea, está altamente delicado y muy grave. Doctora, ayúdenos, eh, que, o sea, que los tres me, que eran tres menores. Mira, yo sé que, que dos menores, dos eran dos, uno que falleció que manejaba una de las motos y este que llegó, que llegó acá muy grave, este, que manejaba otra moto. 14 años. 14 años. ¿Y el otro menor que está en grave estado también es de la, la misma edad? No, nosotros tenemos uno solo. Uh -huh. ah, uno usted... solo. Yo sé que uno falleció y, ese, sí. y este menor de 14 años vino para acá. Qué tremendo, un accidente está de monto. Está en terapia intensiva, por supuesto, con asistencia mecánica respiratoria. Bien, o, lógicamente vamos a reguardar esos datos por el tema de que es, sí. es un menor, para la familia también. digo Y doctora, ah, usted sí. usted que hace años que está con, con la medicina y que trabaja, ¿le, le, ¿le ha pasado de empezar a encontrarse con este tipo de accidentes con menores en, en moto? Y mira, últimamente sí es frecuente, de mayor o de menor intensidad de, del accidente. Bueno. Pero bueno, este nene es realmente es una pena por un chico de 14 años, mm. con una proyección de vida y bueno, por un accidente de moto, este que manejaba él una moto, realmente es tremendo que pase esto, ¿entendés? Yo creo que esas cosas hay que insistir mucho en el en los niños y en las motos, ¿me entiendes? Sí, que sí. no pasen estas cosas, porque también está con pronósticos reservados, respirados, muy grave. Claro, literalmente peleando por su vida. Así es, tal cual. Doctora, tal y, cual. ¿y cuántas horas son necesarias para entender en qué situación nos encontramos? Y mira, esto es paso a paso, momento a momento, porque un chico que está con respirador, es, eh, y hoy, en este momento, con pronóstico reservado. Okay. Eso es diariamente, nosotros tenemos una terapia intensiva este, con todo lo necesario, desde lo... Desde el equipamiento hasta el recurso humano, que es altamente capacitado para resolver todas las situaciones, pero bueno, son pacientes muy graves y no puedes decir el pronóstico. Claro. El pronóstico es reservado. Bien, doctora. ¿Y, y, y ingresa sí. ingresa al hospital con la, en ambulancia o lo traen a él? Sí, en ambulancia. En ambulancia. La ambulancia lo fue a buscar, Aquí. entonces. Bueno, bueno, vamos a estar atentos con la información. No queremos hacer demasiadas Pregunta siendo siendo un sí. menor, pero ya con esto ya tenemos la información que necesitamos, doctora. Así es. Muchas gracias, ¿no? gracias. a ustedes por, por informar.